TÚNEL DEL MIEDO muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este video canal de el túnel del miedo, el canal que siempre te dice la verdad, caiga quien caiga y pase lo que pase, para esta noche les tengo preparado a todos ustedes realmente un tema apasionante, si sí, como usted escuchó, porque les comento que vamos a tener que seguir hablando sobre ovnis, a lo mejor usted está un poco cansado de eh, escuchar y hablar de ovnis, pero es necesario porque siguen sucediendo cosas muy extrañas, y conspirativas en este mundo, en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que sucedió en Japón hace apenas seis días atrás, el 17 de junio de este mes en curso, varios ciudadanos japoneses vieron un objeto volador no identificado de forma esférica, es este que tenemos en pantalla en este momento, donde pendía una especie de cruceta sostenida por varios cables. Me rompí la cabeza para pensar de qué se trataba, porque la verdad que no entendía nada, igual que muchos ciudadanos japoneses que quedaron sin saber de qué se trataba. Pero lo pude averiguar. Parece ser de que los alien están tratando de saber más sobre las condiciones atmosféricas y del tiempo en Japón, porque esa cruceta o ese aparato en forma de cruz con hélices y una aleta atrás eh, es un sensor de temperatura y de velocidad del viento. Sí, como usted escuchó. Eh, el tema es: ¿por qué razón los aliens están tan interesados en las islas del Japón? Bueno, cuando yo les diga realmente lo que yo pienso que es lo que está pasando, ustedes se van a quedar petrificados. La razón por la cual están tan interesados en saber las condiciones climáticas de Japón como la temperatura ambiente, la humedad, la velocidad del viento, la presión atmosférica y otros datos más sobre el tiempo en Japón, es porque tienen pensado establecer una cabeza de playa en Japón. Sí, como usted escuchó, que yo estoy de la cabeza, no, yo no estoy de la cabeza. Por suerte yo de acá estoy bastante bien. Eh, pero tengo que pensar, lamentablemente, que el único sentido que tiene para hacer esas mediciones es porque piensan apoderarse del de Japón. Quieren establecer la isla japonesa como cabeza de playa, sí, en teoría la invasión empezaría por ahí, estimados amigos, ojalá que me equivoque, pero sinceramente no por nada le puse a este canal el túnel del miedo, da miedo lo que estoy diciendo, pero es una posibilidad de que esto suceda, Lógicamente que los, las personas de, de Japón cuando vieron eso llamaron al 911, empezaron a llamar eh, también al Ministerio de Defensa, al Servicio Meteorológico Nacional Japonés, para preguntarles si realmente ese aparato lo habían lanzado ellos, o ese globo. Porque parece un globo, pero en realidad no es ningún globo aparte, eh, según las afirmaciones van a estar viendo está a muchísima altura pero hay personas que lo divisaron y lo firmaron desde sus celulares y gracias a eso nosotros ahora tenemos la información para todos ustedes yo no le encuentro sinceramente otra otra explicación porque si están tan interesados en, las, en la condición climática de Japón es porque quieren tomar la isla, porque Japón en realidad es una isla, una gran isla. Bueno, a continuación ya estamos dando toda la información disponible para ustedes. Un ovni sobrevuela el cielo de varias ciudades de Japón. El extraño objeto volador fue visto y grabado por vecinos de las localidades de Sendai y Fukushima y ninguna autoridad puede determinar qué era o de dónde había salido. El pasado jueves 18 de junio, muchos residentes de la ciudad de Sendai, Japón, observaron un extraño objeto volador por el cielo con forma de globo, hélices que rotaban a un ritmo extraño y hilos que sostenían toda la estructura. Varios de los vecinos de la zona llamaron a las autoridades para preguntar sobre dicha máquina voladora, pero no obtuvieron una respuesta concreta. Le preguntamos tanto al gobierno municipal de Sendai como a las fuerzas de autodefensa, pero ninguno tiene idea de qué es, dijo un oficial de la Agencia Meteorológica de Japón. Las autoridades dijeron que se vieron sorprendidas por este objeto. Algunas imágenes de cerca tomadas por los vecinos y medios locales parecían mostrar que era como un globo con una hélice. Las llamadas eh, denunciando al misterioso objeto comenzaron a llegar durante la mañana del pasado jueves. Vecinos de Sendai y Fukushima explicaban que lo habían visto pasar flotando por el cielo. Miembros de la Agencia Meteorológica de Japón describen el extraño objeto como un equipo de observación montado en una esfera flotante. La policía local utilizó un helicóptero para poder ver el objeto más de cerca, pero igualmente aún no ha podido establecer su origen ni para qué está siendo utilizado. Solo nos queda vigilar por dónde va, explicó uno de los policías de la zona. Las autoridades de dichas eh, localidades aseguraron que por el momento el objeto no sería derribado debido a que no está interfiriendo con ninguna ruta de vuelo, pero que si llega a volverse peligroso para el tráfico aéreo, entonces se tendría que tomar alguna medida preventiva. Algunos vecinos narraron este problema en las redes sociales, donde el hecho ganó mucho seguimiento y rápidamente se volvió viral, especialmente en Twitter. Varios hasta se preguntaron si se trataba de un ovni o algún objeto de origen alienígena. Bueno, por último les puedo decir, estimados amigos, que aunque esto parece un globo atmosférico, no lo es. Ninguna autoridad del Japón, ningún servicio meteorológico japonés y tampoco el Ministerio de Defensa japonés dijo poder identificar al extraño aparato. ¿Qué estaba haciendo este aparato? Aparentemente tomando entonces mediciones de las condiciones del tiempo en Japón a gran altura. ¿Con qué propósito? Probablemente los aliens tienen pensado tomar la isla del Japón como cabeza de playa para la futura invasión que se aproxima, aunque usted no lo crea de Ripley. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta nota extraordinaria de El Túnel del Miedo y los esperamos en el próximo video programa.